el presidente Luis Abinader y para Omar Peralta, que lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, no es ninguna sorpresa, el fracaso rotundo de la visita de Luis Abinader a San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís le dio la espalda, yo no sé si por Abinader, yo no sé si por los dirigentes del PRM de aquí, los funcionarios del gobierno, pero esa gente tiene que revisarse, ¡Oh! Un presidente de la República con apenas un año en ejercicio y los gigantes de Cibao llevan 500.000 mil gente más que eso. Que uno diría también, sacando lecturas, sacando pinzas, que también este pueblo está en términos eh, de conciencia bastante mal. Porque la figura de Duarte independientemente a que se pueda repudiar esta gente eh, la figura de Duarte está por encima de todo eso entonces la figura de Duarte no le llama ninguna atención a este pueblo. El, el pueblo el pueblo que se honró con su nombre que es esta provincia no le significa nada a este pueblo porque tú te imaginas lo que yo vi el lunes en celebración de que con el equipo de los gigantes decimos, a mí me da la vergüenza ajena y el extranjero que tiene cierto nivel de conciencia y que es de esos países que cuando se habla de un héroe está por encima de todo, tiene que sentir lástima por nosotros. Men tiene que sentir lástima. Tiene que sentir lástima. Claro, tiene que sentir lástima. Y eso le indica a ustedes qué jodido pueblo que tenemos y qué país es que estamos construyendo. De procesos, Pero cualquier loco por ahí, Jake Adoni, Jalabajé, mira. Diez veces a Donis Jaló más gente que esta gente. Ya lo sabemos. Espontáneamente. Hoy sí. que un presidente de la República, si usted quiere, dígale a Villalona que este es el tema de. Yo tengo muchos temas hoy. Sí. sí, yo tengo muchos temas. Pero usted sabe lo que significa que un presidente de la República se desplace a la provincia que lleva el nombre del insigne Patricio. Y que le dieron la espada, ahí no había nadie, señores. Yo fui. Fui a ver para que nadie me cuente. Y me dio vergüenza y pena y lástima. Me dio vergüenza. Pero que esos dirigentes... Pero ve, No es de que Omar se está inventando. Que fui de los primeros que lo dije aquí. Lo malo que son... Ustedes recuerdan las palabritas que yo... Lo malo que son esos dirigentes. Mira lo que dice aquí un diputado. No es Omar Plata. Yo, yo le voy a enseñar esto para que ustedes vean. Porque después pueden pensar que es Omar, que es esto, que es lo otro. miren lo que dice este diputado del PRM. Del PRM, no es que Omar que lo está diciendo. ¿Cómo dice ahí? Ese diputado, miren lo que dice. A los enganchados, me, tiene que ponerme el monitor más para allá, porque entonces a, a, la, la cámara esta me lo... Está bien, lo pero bien, a los enganchados al PRM le va mejor que a las bases del partido. Esa gente han ignorado a su compañero, o sea, esa gente han ignorado a su compañero, esa gente, esa gente han asqueroseado a su compañero, y entonces... Eh, aparte de eso, un país que está viviendo una situación de inflación, que yo quedé desde el día de ayer de hablar de eso, que esto se está convirtiendo en una bomba de tiempo. Ah, pero y esto, ve, vean lo que pasó hoy, vean lo que pasó. Pero tú sabes lo que es un presidente y lo que se encuentra es esto, vean esto, señores. No se dejen manipular, vean esto, señores. Queman gomas en San Francisco, aquí hay una gente de cenoví que dicen que no que, que ellos quieren demitir eso, pero el, mira como que dice la información de Diario Libre, y lo dice también en, en, en, en, en, en ¿cómo se dice? En, en los periódicos. Queman gomas en San Francisco de Macorís. Entonces, miren esto. Déjenle presentar esto de la goma más Miren aquí, la goma. Vean, pónganme eso. Ustedes verán dónde se ven la goma. Vean, vean, vean, señores. Increíble. Yo no recuerdo otro caso igual. Yo no recuerdo otro caso igual. Mírenlo ahí. Yo no recuerdo otro caso igual. Ya. Entonces, entonces, este. Eh, Lo que dan es pena. Lo que dan es pena, señores sumamente pena, bueno pero de ese tema tendremos que seguir hablando porque David Ortiz, el Big Papi, finalmente fue escogido miembro del Salón de la Fama, eh, con un 77 y pico por ciento, eh, ya República Dominicana tiene cuatro miembros del Salón de la Fama. Cuatro miembros del Salón de la Fama que representan a la República Dominicana. Eh, eso es digno de, de celebrar, pero miren. Eh, lo que sí es que la clase dominante también tiene eh, idiotizado este pueblo y le da pan y circo. Eh, en, en, en, en la antigua. Roma el imperio romano Julio César le daba trigo a la gente le hacía espectáculo entonces Aureliano que fue otro emperador le daba dos panes al día por eso es que viene eso fue una comedia después una sátira, la sátira de, décima de Juvenal que hablaba de, de pan y circo es cuando los pueblos Pueden rebelarse y entonces la clase dominante lo controla con pan y circo eh, y lo idiotiza. Pero, pero, en este caso, lo que ha sucedido hoy en San Francisco de Macorís es sumamente alarmante, señores. Abinader, que piense. Es más, yo creo que ya Abinader y el círculo cercano a Binader, parece que están conscientes que la situación es difícil porque el hecho de plantear, reducir, que lo planteó doña Milagros Ortiz Vos, que le cayó todo el mundo, aunque en un momento dado, no ahora, porque ahora se ve como oportunismo, en, en un momento dado, hay que reducir ese ciento para evitar que ese grupo de oportunistas y negociantes de la política, que tienen jodido a este país, que tienen jodido a este país, porque cada uno le, le, le, le, le, le odeña una vaquita y a, a, a, al presupuesto nacional de su partidito, porque como hay que sacar 50 más uno, hay que depender de esos partiditos y entonces viven de un lado a otro. Un día apoyan a Leonel Fernández, cuando Leonel ya no puede, se van por Danilo Medina, después se van por el PRM. El caso es que eso, esa vaina en algún momento hay que resolverlo. En algún momento hay que resolverlo. Porque, pero en este momento no es correcto, pero lo que sí indica eso es que por los problemas que está viviendo el país, Y la forma como se están comportando los dirigentes del PRM con su propia gente, asqueroseándolo y prefiriendo al enemigo y prefiriendo al contrario, van a pagar la consecuencia. Yo lo, yo lo estoy diciendo hace mucho tiempo, pero esa gente está así, engreído. Y no acaban, porque ese es el gran problema de los políticos dominicanos. No copian de los errores del pasado, de lo que les pasa a los otros. Que el partido poder aquí es transitorio. Que hoy estás tú y mañana estás el otro. Hoy estás tú y mañana está el otro. Así como estaban los PLDistas que duraron 16 años consecutivos, ya no están. Ya ahora te. PRM. Pero ahorita se ve el PRM y viene otro. Porque es así. Ellos no entienden eso. Y no copian de esos errores.